Hola, en este video tutorial vamos a ver cómo insertar un audio en Excel. Hacemos clic en cualquier device, colocamos el cursor, y clic en insertar, editar, medio embebido. Seleccionamos nuestro archivo mp3 y esperamos a cargue. Una vez cargado, hacemos clic en aceptar tendremos el archivo cargado. Si queremos cambiar las condiciones de dicho archivo haremos clic sobre él y clic en medio embebido. Podemos desactivar el reproductor Javascript. El aspecto de nuestro archivo será el de nuestro reproductor del navegador por defecto. Teniendo también la opción de ofrecer la descarga de una manera directa.